vamos a ver trabajando con el procesador de texto de OpenOffice cómo trabajar con los estilos de página concretamente vamos a ver cómo se crean los estilos de página cómo se pueden aplicar cómo se modifican vamos a personalizar los encabezados y pies de página para organizar los diferentes bloques de contenidos del documento y también vamos a personalizar la orientación la numeración tamaño etcétera de las distintas páginas para ello vamos a trabajar con el documento de texto con el que estamos trabajando en los vídeos anteriores que está aplicado al currículum VITAE y vamos eh, desde el panel lateral en, en, en el botón de estilos y formatos vamos a trabajar con los estilos de página que es el cuarto botón tenemos una serie de estilos predefinidos en nuestro caso, vamos a crear estilos propios, entonces, eh, botón de la derecha, Nuevo. Vamos a crear un estilo de páginas, CV Contenido. El estilo siguiente será CV Contenido porque podemos tener varias páginas consecutivas que tengan este mismo estilo de página. Eh, la página va a ser vertical. Eh, los márgenes izquierdo y derecho los dejamos con, con estos valores, a 2 centímetros en todos los casos. Vamos a activar el encabezado, vamos a activar el pie de página, más adelante los configuraremos y no vamos a poner borde, ni vamos a aplicarle con, eh, columnas, ni vamos a hacer ningún otro cambio. Aceptamos y ya tendríamos el estilo de página contenido. Nuestro documento sigue teniendo aplicado el estilo de página predeterminado Vamos a crear otro estilo de página nuevo que sería el CV índices Estilo siguiente CV índices porque puede ocurrir que tuviéramos varias páginas de índices En la página eh, va a ser vamos a ponerla apaisada los márgenes los dejamos eh, tal cual están aquí el formato de numeración lo vamos a cambiar con numeración romana vamos a poner el encabezado activado el pie de página no lo vamos a activar y vamos a ponerlo a dos columnas que tengan un espaciado entre columnas pues, de medio centímetro aceptamos y por último, vamos a crear un nuevo estilo de página, cv portada. El estilo siguiente, como las portadas solo son una página, vamos a decirle que el siguiente que sea de índices, eh, suponiendo que la estructura de nuestro documento tenemos portada, índices y contenidos. Y después vamos a configurar para la portada en la página, que sea vertical, los márgenes, vamos a poner el margen izquierdo mayor, vamos a ponerlo a 4. El resto los dejamos como están. En el borde, pues vamos a poner, por ejemplo, un borde izquierdo e inferior, por darle un poco esa diferenciación del resto de las páginas. y ya no hacemos ningún otro cambio. Salvamos y tendríamos, si hace, aplicamos el filtro ahora para ver los estilos personalizados, tenemos las tres páginas, los tres estilos de página que acabamos de crear. Cuando vamos a insertar páginas diferentes en el documento, tendremos que indicarle eh, con anterioridad el cambio de estilo o tenemos que incluir los altos manuales de cambio de estilo para establecer esa diferenciación en el documento. Eh, por defecto eh, tenemos aplicado el estilo de página predeterminado, podemos ver siempre aquí en la barra de estado el estilo de página que tiene la página en la que estamos ahora trabajando, en la página activa, ahora todo el documento tiene estilo predeterminado y vamos a incluir una serie de saltos de página para ir incluyendo saltos para configurar los diferentes contenidos de nuestra página. Entonces, eh, de momento, antes de datos personales, vamos a insertar un salto manual, eh, salto de página con cambio de estilo y vamos a aplicar un cambio de estilo a partir del punto donde tenemos el cursor, que será el estilo de currículum Contenido y queremos que se reinicie la numeración y que empiece a numerar desde 1. Aceptamos y automáticamente nos ha incluido el salto de página, que es esta línea azul que se ve aquí. Vamos a suprimir este párrafo, este párrafo vacío. Tenemos el salto de página. En la parte anterior vemos que no tenemos más que lo que sería el título sin configurar todavía. Y vamos a incluir también aquí otro salto de página para incluir el bloque de índices, entonces ahora decimos salto de página con cambio de estilo a currículum vitae de índices cambiamos la, o reiniciamos la numeración y aceptamos entonces ahora si nos fijamos vemos que en esta portada tenemos el estilo predeterminado en la siguiente página que hemos creado para los índices si hacemos zoom Vemos que eh, tenemos ya la, la, la aplicación de los, de los índices, como lo hemos configurado, tiene aplicado el estilo de página de índices y el resto tiene aplicado el estilo de página de contenidos. Tenemos habilitados los encabezados y pies de página en contenidos, en índices solamente los encabezados y en la portada tenemos todavía aplicado el estilo predeterminado para aplicar el estilo de portada situándonos en cualquier párrafo de esta página simplemente damos doble clic a portada y vemos que ya tiene el aspecto que hemos definido para esa portada con ese marco que le hemos puesto eh, en el margen izquierdo e inferior y con esa diferencia de anchura del margen izquierdo después se pueden hacer todos los cambios para que cada uno lo personalice a su gusto y vemos también que en la barra de estado, aquí, eh, estando en esta primera página, vemos que tenemos aplicado el currículum vitae de portada. La página que acabamos de crear, no hemos personalizado los contenidos de los encabezados y pies de página, lo podríamos hacer directamente sobre eh, las hojas en las que lo hemos aplicado. Si ampliamos el zoom y nos vamos a la hoja de índices, Podríamos poner, en este caso, en el, en el encabezado, pues apellidos, nombre de la persona a la que le pertenece ese currículum y podríamos poner en eh, centrado, hacemos una marca de tabulación, modificamos el campo, el tabulador de ajuste centrado, vamos a poner aquí el número de página. Como hemos configurado que las páginas de índices tengan numeración en romano de color minúscula, de tamaño minúscula, pues entonces vamos a insertar el campo de número de página y automáticamente pues nos sale ya esa I de esa numeración. Si incluyéramos más páginas de índices, por ejemplo con control enter insertamos un, un salto de página manual y la segunda página de índices pues sería la 2 en números romanos y vemos también que en la barra de estado ya nos sale en, en la parte de la izquierda la página activa en la que nos encontramos que sería la página 2 que realmente es la cuarta de 8 que tiene todo el documento. En este caso, los cambios de página o los cambios que estamos aplicando aquí en el encabezado pues, se aplicarían a ese estilo de, de índices. Pasamos ahora al estilo de contenido y vamos a modificar también el contenido del estilo de, de este estilo de página. Aquí pues, nos puede interesar poner en el encabezado centrado pues, apellidos, nombre del autor del currículum y a la derecha, pues, por ejemplo, una fecha o la fecha de actualización y en el, en el pie de página vamos a poner la numeración. Entonces aquí centrado vamos a poner apellidos nombre y aquí en la derecha pues si ponemos la fecha de actualización pues 1 de enero del 2015 por ejemplo si suponemos que desde esa fecha no ha sido actualizado. En el, en el pie de página vamos a poner la numeración, de, la numeración de página, la vamos a poner centrada, vamos a ponerle unas marcas para remarcar lo que sería esa situación de la numeración, entonces ponemos un guión, espacio, insertar campo, número de página, espacio, guión, para que nos quede pues con una estética un poquito más cuidada. Y ahora, ya eh, todas las páginas del documento tendrán de la, del estilo de contenidos, de, de CV contenido, tendrán el mismo encabezado y la numeración. Hemos visto que se reinicia en la parte de contenidos, es el número 1. A continuación, pues tenemos o encontramos ya una numeración consecutiva en, el, en, la, barra de, en la barra de estado. Vemos que nos sale siempre página con el número de la numeración real que va a tener esa página en impresión o en PDF, pero realmente, pues ahora en este caso que estamos en la última, estaríamos en la página 8 de 8, pero realmente está numerada como 4. Si hacemos zoom para ver la totalidad de hojas del documento, vemos que hemos creado dos páginas de, de índices. Vamos a suprimir el salto de página que hemos puesto, ahora solo queda una y tenemos pues las diferentes páginas de contenidos que empiezan a numerarse por 1 2 las páginas de índices que empiezan a numerarse por 1 y la página de portada que no tiene numeración en este caso los estilos de, de página que hemos aplicado pues habría que configurar un poquito más la estética de los estilos de párrafo que tienen en las distintas páginas sobre todo en la portada entonces eh, vamos a hacer zoom, si vamos a la portada, pues para darle un aspecto más vistoso a lo que sería el título y quizá también a apellidos al autor de este currículum o al autor o propietario de este currículum vamos a crear un estilo de párrafo que lo vamos a aplicar a este título entonces vamos a estilos de párrafo, nos creamos un nuevo estilo, CV, título portada, tit, portada, el estilo de párrafo siguiente, vamos a decirle que sea de contenidos, vinculado con ninguno, y en lo que es sangría y espacios, encima del párrafo vamos a decirle 6 centímetros. Debajo del párrafo vamos a decirle 4 centímetros. Eh, lo vamos a poner centrado. En fuente vamos a ponerle un tamaño bastante grande, pues por ejemplo 36 y lo vamos a poner en cursiva por ejemplo, aceptamos y ahora le vamos a aplicar ese título portada, lo vamos a aplicar a lo que sería el curriculum vitae y si queremos lo podemos aplicar también a apellidos nombre y vemos lo que sería la portada que nos ha aplicado esa separación que hemos puesto anterior al párrafo y posterior al párrafo nos lo ha aplicado en los, dos, eh, en los dos casos, por eso la separación que tenemos aquí es tan amplia. Luego, pues nos puede interesar o no, podríamos crear otro estilo solamente para apellidos nombre o podemos reducir este espaciado posterior, entonces si vamos a título portada y modificamos el espaciado posterior, vamos a dejarlo por ejemplo a dos centímetros y entonces ya nos quedaría separado pero ya no queda tan, tan distante aún así aquí tenemos una serie de párrafos que son de, eh, del estilo predeterminado en este caso y en este estilo le hemos configurado para que al situarnos al finalizar el párrafo y pulsar enter nos va a aplicar el estilo cv contenidos vemos que está aquí ya aplicado el cv contenidos y eso lo hemos configurado pues en el propio estilo de título portada para que el párrafo siguiente de forma automática le aplique uno de nuestros estilos personalizados que era el cv contenidos de esta forma Tendríamos que ir personalizando los diferentes elementos del documento y poco a poco pues, el contenido del de currículum pues, va a quedar más presentable. En el, el vídeo siguiente vamos a ver eh, cómo podríamos eh, reutilizar los estilos que ya tenemos creados.